Cuando se resuba a YouTube, eh, lo voy a editar y eh, lo voy a coger, lo voy a editar y eh, será un vídeo de YouTube, ¿vale? Eh, chicos, en este vídeo y en este directo vamos a reaccionar al la skin de Bua, ¿vale? Eh, yo voy a estar aquí para no ver nada, aunque me han soplado cosas, pero bueno. Eh, voy a reaccionar a la skin de Buga Vamos a ver Un momento, por favor Un momentito para ver el... El, el temario este Un momentito Chicos, perdonadme por no hacer directos Estos días Porque es que estuve con problemillas eh, Problemas personales y problemas... De todo, ¿vale? Así que estamos aquí, ¿vale? Estamos... Como veis eh, Voy a poner el... ¿Cómo se llama el...? Ahí está Voy a poner, estoy, eh, Estaba poniendo el... El chat Del... De esto, ¿Vale? Como veis ¿Vale? Estamos aquí en la competición ¿Vale? En competición Por cierto que hay un tío aquí Que se ha unido Bienvenido chicos Bienvenido Bienvenido Que me acaba de salir, a, me acaba, me acaba de salir ahora Si puedes poner por el chat Pues... Si puedes escribir por el chat pues mejor, así que bueno eh, Un momentito, voy a hacer una cosita A ver si se me carga Bueno, a ver, yo creo que lo puedo mirar desde aquí, ¿no? Vale, ahí está Comentarios Vale, estaba mirando una cosa, vale. Eh, se, se, se me acaba de parar el directo ahora, espera un momento. Vale. Ya estoy, perdón. Eh, bueno. A ver... Espérate, espérate, espérate. Voy a meter esto, voy a volver a poner esto. Y ya está. Ahora sí, dos espectadores. Dos espectadores, no sé si eh, van a hablar por el chat Pues si hablan por el chat, mejor, para yo conversar con ustedes Os, os doy 5 minutos, que es en lo que voy a tardar para ver el vídeo Para, eh, pues, hablar por el chat Así que si podéis hablar por el chat, escribir ahora Que eh, el que escriba ahora, pues bien, si no, pues nada ¿Vale? Así que decidme, decidme Déceme por el chat lo que queráis Lo que queráis Perdonad por no hacer directo hace tiempo Pero es que estuve liado Con el tema de... Del instituto Y bueno, ahora que estamos en verano Pues podemos darle fuerte, ¿vale? Voy a explicar todo lo que es el torneo, ¿vale? Porque hay, va a haber un torneo Ya salió la skin en la tienda No la he visto, no la he visto, ¿vale? Para que quede claro Y ahora vamos a ver el vídeo que... Eh, que... Que han puesto aquí, ¿vale? Que ha puesto Fortnite eh, Si yo voy aquí a, a jugar Ahí sale en las notificaciones, ¿vale? Así que... Eh, bueno Os espero a ver si podéis escribir algo Y si no, pues... Eh, pues me callo y vemos el vídeo Así que decidme Aparte de decirme hola Pónganme algo más porque... Decidme. Un momentito. Pepa. ¿Viste el Vamos a bajar mañana. Con el... Ah, venga. Vale. vale. Eh. Y Argosa. ¿Qué? Eh. ¿Viste el mensaje que te puse? No me llevo el móvil. Ah. Bueno, pues míralo. Bueno, bueno eh. ¿No vais a poner nada? Vale, pues vamos a ver el vídeo. De la skin de Buga, ¿vale? Aquí aparece el, la skin, ¿vale? O sea, ya la estamos viendo Está muy guapa, está bien hecha eh, Se le nota la cara O sea, la cara eh, Vamos a hacer la diferencia entre The Gref y la skin de Buga Y hay mucha diferencia Así que vamos a ver el vídeo A ver cómo, cómo es, ¿vale? El campeón de Fortnite World Cup 2019 Buga se une a la serie de violos. Con un, un estilo de clase mundial Ahora, antes de darle al vídeo eh, Podéis escribir por el chat No pasa nada, no hay problema ¿Por qué se me ha parado esto? ¿Cuántos likes? No, ah, ninguno A ver A ver si se me carga esto Perdón chicos, os he tenido problemillas por, para, Ahí estamos Vale, antes de nada eh, Quiero deciros que este vídeo eh, lo ha creado Buga ¿Vale? Lo ha creado Buga Aunque a ustedes lo hayan visto, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a ver Porque más hace ilusión, ¿vale? más hace ilusión hacerlo por, un, por aquí, por directo Y después esto, cuando se resuba Lo voy a editar Y... Eh, voy a acortar, eh, eh, recortar el directo Y voy a subir Un vídeo a Youtube, ¿vale? Aquí, a la plataforma Youtube, ¿vale? Así que voy a dejar el mando por aquí, por la izquierda Y le doy a ver vídeo 3, 2, 1, acción. Shh, silencio. The two most impactful moments I've ever had in my career. The 2019 Fortnite World Cup win. And today I got my own icon series outfit. Three variants of my outfit. This looks exactly like me. They got the joggers on, the shoes, the hair, everything is perfect. You got the World Cup variant, which is super cool. All right, I'm spinning around real quick. Look at the back. Wow, it looks just like the World Cup trophy. My dog, Zoe, in the trophy. Zoe, look, you're in the trophy. My pickaxes are two wielded Zoe's printed into both of them. This is really funny, this is how it goes even after World Cup I did this dance on the stage. I actually can't wait to get in game and play with this, this is so sweet. Another really cool thing is Lake game. It is the first competitive all-out game mode. It is trios, you start off in the third zone, set materials, weapons, loadouts, you're getting straight into that action, that World Cup experience for players all around the world. I used to dream of the day that I would get my own Icon series outfit. Now that it's here, I'm super excited with how this turned out. This is really cool and I hope everyone likes it. bueno chicos este ha sido el vídeo ha sido una pasada o sea uno de los mejores vídeos que he visto en el mundo mundo entero todo vale lo he visto ha sido increíble ha sido increíble vale ahora os voy a explicar todo el tema del torneo vale el torneo que se llama ahora lo miramos Bueno, vamos aquí a competición y le damos aquí, al torneo de BOA Que por cierto la skin está muy guapa Que nosotros, el día 28 de julio Que es cuando, la, cuando es el torneo Estaremos en directo jugándolo Jugando el torneo, ¿vale? Y ustedes dirán, Pablo, ¿cómo vas a jugar el torneo? Si tienes el candado puesto Tranquilidad, pueblo Tranquilidad, pueblo Tenemos una idea, ¿vale? Una idea que es esta Esto esto es como eh, modo arena para jugar el torneo Entonces, y ustedes dirán, Pablo, ¿cómo, cómo, cómo, que, cómo, cómo que modo arena? Eh, no sé qué, no sé cuánto A ver, yo voy a ponerme a jugar con mi trío Con el que voy a jugar el torneo eh, Para conseguir 1500 puntos en este modo Vale, vamos a intentar conseguir los 1500 puntos Que se necesitan Para poder jugar el torneo De Buga Vale eh, Entonces A partir del sábado Del sábado hasta el martes Que es ese periodo Que se puede eh, Hacer para Bueno, se puede jugar desde, desde ya Vale eh, Este periodo que vamos a hacer desde el sábado Hasta el martes O hasta el lunes por la tarde eh, Vamos a estar jugando A este gran modo Vamos a jugar a tope Vamos a jugar desde el sábado por la mañana Hasta... Hasta... Para allá atrás El sábado Por la mañana Estaremos jugando con mi tío En directo En directo En división 1 Porque es lo que da ahora Para... Conseguir 1500 puntos en este modo, ¿vale? Vamos a decir entre comillas, modo arena, ¿vale? ¿Y cómo sé que hay que conseguir 1500 puntos? Pues mira, ustedes vais aquí a lo de Buga, vais a la información del torneo, y aquí te sale tú, tú, tú, tu trío y tú necesitaréis conseguir al menos 1500 de subidón, o sea, puntos de arena, cada uno en un. Cada uno en arena de final de partida de Buga para poder clasificaros en el torneo, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que conseguir 1500 puntos en el modo que os acabo de enseñar ahora para poder clasificarnos a las semifinales, ¿vale? Del torneo. Este torneo consiste en dos rondas: Ronda 1, semifinales, Ronda 2, la final, ¿vale? Puedes consultar las reglas y tal, ¿vale? Entonces, para nosotros clasificarnos a este torneo, por así decirlo Para el día 28 de julio Tenemos que conseguir 1500 puntos en esto En arena de late game de Buga ¿Vale? 1500 puntos o más ¿Vale? Vamos a intentar llegar a más o menos 2000 Una cosa así, más o menos ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me gustaría antes del sábado si ustedes vais a Tienda de Objetos, que ustedes ya lo habéis visto Está ya por fin la skin de Buga, ¿vale? El pack entero son 1800 pavos, ¿vale? 1800 pavos Y, eh, y bueno, pues, eso, ¿vale? Entonces, círculo del ganador, bueno, esto da igual, esto no pasa nada Porque yo me voy a comprar el pack, claramente, porque vale 1800 y qué casualidad Que abajo a la derecha Yo le doy a, a, al cuadrado Y tengo el código de creador BUGA, vale, le damos a aceptar Me gustaría tenerlo para eh, Pues tal, entonces lo que yo voy a hacer Bueno, mi idea que voy a hacer No sé si se me está escuchando en el directo Así que voy a bajar el sonido de la música Porque la tengo altísima Y el efecto de sonido un poquito también y esto también, este también, esto también, esto también. Eh, mi idea va a ser que, eh, bueno, que como mi, mi trío no va a poder comprarse la skin porque no tienen pavos, no tienen dinero y tal. A ver, tienen dinero porque tal, pero son estudiantes como yo y no pueden, ¿vale? Eh, me da igual la gente que no está La gente que está y la que no está, ¿vale? Me da igual, ahora mismo eh, Yo este vídeo, aunque se lo voy a resubir Y después lo voy a editar, así que no pasa nada eh, Entonces eh, Pues eso, ¿vale? Voy a jugar este torneo, ¿vale? Este modo arena, entre comillas, ¿vale? Como veis, si yo voy aquí Tenéis liga abierta, hasta división 5 Que son hasta liga de aspirantes que no sé cuántos puntos hay que conseguir en Liga de Aspirantes Si hay que llegar a Liga de Campeones Pues llegaremos a Liga de Campeones Vamos a luchar A luchar como unos campeones Para eh, llegar a esa a esa Liga, ¿vale? Si llega la casualidad que no se puede Que no va a poder ser eh, No pasa nada porque igualmente se vo Les voy a regalar la skin a todos los miembros de mi, mi equipo competitivo que para los que no conozcáis la primera vez que vai, que venga que, que habéis venido a mi directo o al vídeo eh, no sabéis que en qué equipo en qué en, el, en qué team estoy estoy en uno que he creado yo que se llama team legends vale eh, en el vídeo pondré una foto de del del team vale pondré una fotillo para que veáis quién es vale eh, nadie lo conoce porque eh, somos un, un team eh, bastante bajo. Entonces, yo lo que voy a hacer a mi trío Le voy a regalar Este lote, el lote de buga Con cuatro objetos que bueno, le vamos a dar, le vamos a, a aquí Y te viene la skin Con el Con la mochila Que tiene la copa del mundo Y el perrito que está ahí dentro Después está El traje, ¿vale? El traje, el pico, perdón Y el eh, Y el gesto Que no, no sale Mira, ahí está ¿Vale? Ahí lo tenéis ¿Vale? Entonces eso Es lo que viene El lote de buga ¿Vale? Porque yo El, el esto no lo quiero ¿Vale? Porque vale 200 pavos Si me lo puedo comprar Pues perfecto Me lo compro No pasa nada eh, Entonces ¿Vale? Así que eh, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, vale eh, A partir del sábado ya Ahí ya tendremos los tres las skin, vale Y vamos a jugar el torneito este aquí, aquí delante estaré yo con la skin de buga Otro amigo con la skin de buga Y otro amigo con la skin de buga, vale Y estaremos jugando a este modo, vale Bueno, eso es lo que vamos a hacer el sábado El sábado que voy a iniciar directo por la mañanita Hasta tarde noche, vale y ahí estaremos en directo, pues, jugando eso. ¿Vale? Esto es un, un vídeo explicativo, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo de Uva la explicación que os acaba de dar y todo, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado este directo, que no ha habido nadie, pero no pasa nada. Y eh, voy a, eh, cuando se resuba, lo voy a coger y lo voy a editar para subir un vídeo a YouTube, ¿vale? Así que estén atentos y hasta la vista. Adiós.